Hola, qué tal, qué tal, cómo están mi gente, qué gusto me da saludarles, hoy estamos en un podcast más y tenemos una invitada muy pero muy especial para todos ustedes, así que no se lo pueden perder, quédense con nosotros, esto es un podcast más. ¡Qué gusto saludarles, mi gente! Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Está con nosotros, Lore Cortina. ¡Ay, Milacho! Gracias por la invitación. Eh, un podcast más. Me encanta, sí. me encanta el nombre, porque un día más, una oportunidad más. Exacto. Un programa más en positivo. ¡Qué padre, de verdad! Lore, muchas gracias, de verdad, este, por aceptar la invitación. Sabes que te aprecio y te quiero mucho, te admiro mucho, y agradezco porque sé que también eres una mujer anda para arriba y para abajo y vas a un lado y vas al otro, estás trabajando mucho y eso me da mucho gusto pero el que te hayas dado el tiempo para estar platicando con nosotros y con la gente que nos sigue acá en el podcast, eh, la verdad que estamos muy contentos de tenerte. Sabes que la, a lo que me invites siempre siendo tú es un sí, sabes que, que se te aprecia y, y que se te admira, gracias. siempre te, que te digo, te lo, te lo repito, sí. un, un buen gallo, porque donde te pongan, cantas. Y qué padre compartir esta plática contigo. Muchas gracias, Lore. Fíjense que me acuerdo mucho y nunca se me ha olvidado, porque Lore siempre me ha dicho, por ejemplo, cuando estábamos en Gente Regia, y luego el, el tema, de verdad, hermanos, pido una disculpa, pero el, el tema de bailar, para mí, soy muy malo bailando. Muy, muy malo. Y y, y decía, tú tranquilo, al buen y a la derecha, y dale para pues, claro, allá, dale para pues, claro. acá. Y ahí estoy yo, estorbándole a todos, pero nos divertimos mucho y aprendí mucho en el tema de el, el, el, lo que es el estar en un programa de revista. O sea, ¡Qué padre, ¿no? Porque toda la vida yo he estado en los deportes, entonces a mí me pones a hablar de deportes y podemos estar hablando aquí dos semanas seguidas. Pero en el tema de, de, de la revista, uh, yo tenía mis, mis tabús personales de, claro. oh, no sé no es lo mío, yo estoy acostumbrado a hablar de la pelota y, y a darle con todos a los jugadores y demás, Sí. y, y fue en, en Gente Regia y contigo que yo aprendo el tema de, de, de, de la revista y lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. Y es que cuántas cosas no dejamos de hacer precisamente porque no soy bueno en esto, porque qué pena, qué van a decir, uy, yo creo que si, si muchas de las cosas si las pensamos no las hacemos, ¿estás de acuerdo? Sí, desde luego. Pero hay una cosa bien importante, a, a, tomando el tema de, de, de por ejemplo, mi, mi, mi miedo de, de entrar al, al tema de, lo, de, la, de revista la revista como tal, eh, yo quisiera preguntarte, ya para meternos en materia, ¿cómo es que Lorena Cortinas dice, quiero entrar, por ejemplo, al medio de la farándula? Al bueno, yo entré muy chiquita en Fandango, este... No, no pedí un casting. Eh, yo siento que a veces hay cosas que, como dicen, lo que es tuyo aunque te quites y lo que no aunque te pongan. Ajá. Eh, invitaron a, me invitaron a mí al casting, pero no me hablaron a mí. O sea, vaya, estábamos en un depósito de, en Villa de Santiago, okay. eh, eh, para, en el Álamo para ser exacto. Ajá. Y entonces nos invitaron a hacer este casting pero pensaron que era la hermana de mi amiga, porque se, parece 18 años, y sí, okay. siempre como que me veía más grande, espero que ahora me vea más chica, pero <risa> porque hay una edad donde te quieres ver grande, y después y hay una edad donde, donde te chico. quieres ver chica, sí. y bueno, entré, de, de eh, mi primer casting fue a los 13, entré a los 14, y bueno, llegué a los medios, y, y yo llegué para que este medio es adictivo, el, o sea yo lo sí. veo inclusive con los doctores cuando los entrevistas son doctores que a lo mejor que van a dar un contenido al programa y que después les apasiona el claro. tema de la tele no inclusive algunos hasta tienen ya sus propios programas la tele es adicción yo en, eh, empecé modelando muy chiquita después fue fandango uh -huh. y después retomé mis estudios eh, tanto de secundaria como de prepa y después eh, psicología y terminé en comunicaciones <risa> <risa> en pues, un programa nada que ver eh, y en un proyecto infantil, porque después de Lore Lore me invitan a un proyecto infantil que yo decía, ¿qué? Pero me encantó, me encantó porque yo creo que todos tenemos que reconocer nuestros defectos, pero también nuestras virtudes. Y me gusta, soy creativa. Entonces me imagina los personajes, me imagina el programa. Y creo que fue una de mis herramientas porque hoy ya tengo 21 años en Televisa. Dentro de lo que acabamos de platicar en esta parte... ¿qué es lo que más te ha llenado a ti de, de, de, de, de lo que has hecho? Porque el tema de fandango, por ejemplo, yo asumo que, que aparte por la edad que tenías y todo esto, es un tema de, wow, y estoy en la palestra. Esa es una parte. Y la otra parte es, vas a empezar a ser muy señalada, de que sí me gusta, no me gusta, y luego las comparaciones, pues, pero en cuestión grupal y, claro. y todo eso, y manejar eso a esa edad no es tan sencillo. Y, y sobre todo con la diferencia de edades, porque yo entré de 14 y la menor tenía 18, y tú sabes que en esa edad es, uy, ahí sí. viene la niña, porque no eres ni siquiera la adolescente. Sí, sí, sí. Uy, uy. Pero, pero fíjate que no, Sandra en particular, una de las integrantes, era como mi mamá, o sea, Ajá. era la que me integraba, la que uh -huh. me cuidaba mucho, pero yo creo que sí, como dicen mujeres juntas, solo difuntas, o sea, eh, eh, eh, proyectos de mujeres es complicado sí, yo difícil. creo que la carrera en general manejar los egos en todo, pero en los medios de comunicación creo que todavía más sí, y sobre todo digo lo sabemos, estamos metidos en el, en el, en el ajo como claro. dicen por ahí, y si sí hay mucha lucha de egos si sí, sí este, hay, sí hay sí, envidias como hay. tal claro. Este, quien quiera tu silla, que están esperando que te enfermes, claro, te vayas de va viaje claro, o te claro. cases. Sí, sí, sí. Se hizo muy popular una frase que decían, soy un tanto feo, pero mucha gente decía, ay, mira, le dio COVID, qué lástima, gracias. Y, y el que sigue, y el ¿no? el que sigue, Entonces, sí. es, es duro el tema porque sí es una, es una selva. Sí lo es, es pero yo creo que en todos, digo, obviamente nosotros hablamos del medio porque es pues es donde trabajamos. Claro. Pero yo creo que el, el, el, el que quieran tu silla o el que quieran tu lugar es en todos los lugares. Sí, eso va ¿no? a no pasar. Pero también es bueno porque eso te ayuda a desarrollar esa parte donde dices, esta persona me late, esta, no, esta persona no me late. En alguna ocasión, mi jefe Alberto Sandoval me dio un consejo que hasta ahorita estoy entendiendo. O sea, no le metas corazón. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no le claro, vas a meter claro. corazón? Es sí, mi proyecto. Sí, al contrario. Yo cuando hablo digo que las palabras no se deben de salir de aquí. Las palabras salen de aquí, hasta me, claro, del claro. corazón. Y si en el trabajo no le metes corazón, pero ¿sabes qué? Hay una, hay una frase que dice, el que espera, desespera. Entonces, de repente esperas de gente que no... Que, de la que esperabas, no, y de la que menos esperabas, recibes mucho. Claro. Y cuando eso sucede, se te rompe el corazón. Entonces, a veces tiene... Pero con el tiempo te vas convirtiendo de árbol a palmera. Y eso justo le acabo de decir, fíjate, por, gracias por ese consejo, porque ya me convertí en palmera. Me sigo doblando, pero me vuelvo a enderezar. Pero, pero antes sí era un árbol que se rompía, o sea, había un viento y me rompía. Entonces, todo eso... Es lo que te va forjando y lo que te va haciendo hoy lo que eres, ¿no? Claro. Entonces volteas y dices, gracias, gracias a mis entrenadores que yo hoy les tengo un nombre. Porque la gente que te entrena para ser cada vez más fuerte, a veces es una enfermedad, a veces es una situación económica, a veces es una persona. Pero lo, dicen que hay que agradecer, que de verdad que el que agradece es increíble la magia claro. que experimentas en tu vida. Pero cuando agradeces también lo malo, wow. Sí, eh, a, a agradecer es algo que se tiene que incluso practicar, trabajar, porque lo tienes que hacer un hábito natural. Claro. Algo que salga automáticamente cuando tiene que salir y listo, y lo dejas que fluye y ya está. Pero nadie nos enseñó a hacer así. ¿Por qué? Porque, y, no, y no por culpa. Mucha gente dice, es que nuestros papás en aquellos tiempos... No, no es ni culpa de los papás. Es un tema de encontrar un camino en donde vas a buscar tener esa posibilidad y que, que sea algo muy natural es decir... Gracias, Lore, por claro. acompañarnos. Ah, bruto. Pues digo, los papás eh, tuvieron a, eh, sus papás y nosotros, sí, o sí. sea, viene esto de los bisabuelos, pero yo creo que hoy una de las cosas que he aprendido es, o sea, lo que te sirve a ti a lo mejor ya no me sirve a mí, ¿no? Claro. Porque los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado, entonces no te puede servir la misma educación que le dieron a tu papá. Entonces, creo que ahí está el secreto, ¿qué me sirve? ¿Qué me sirve ahora, no? ¿O qué me motiva ahora? Porque también creo que eso nos está pasando mucho. Sí, sobre todo porque ahí es donde muchas veces tenemos que hacer un alto y decir a ver, aquí es donde yo comienzo a construir lo mío. Claro. Tomaré cosas de mi papá, tomaré cosas de mi mamá claro. que me van a aportar, pero tengo que empezar a construir lo mío. Y, y creo que es algo que hace mucha falta hoy en día en las nuevas generaciones. Sí. Ahora, ahora tú no estoy muy de acuerdo con el tema que les pongan una categoría, la generación de cristal, Exacto. la generación no sé qué, no, no entiendo cuál es el beneficio o no, pero, pero finalmente estás etiquetando gente y creo que no es muy bueno. Pero sí. tomando, tomando el tema, porque tú desde muy chiquita sí. tuviste que asumir y tuviste que aprender y tuviste que trabajar muchas cosas que a lo mejor al principio eran un juego, pero de repente a lo mejor, por ejemplo, siendo la más pequeña en Fandango, pues al final era... Lorena, tienes que trabajar igual que todas. Ah, no, claro. De hecho, este, yo creo que eran más responsabilidades porque la que iba pasando, por ejemplo, eh, las primeras ya no ensayaban a las que entraban, ¿no? Siempre la última ensayaba. Eh, pues tu compromiso a aprenderte todas las coreografías. Claro. De ir a un ritmo, o Rocío, imagínate, estaba desde los inicios de fandango, pues era una mujer que bailaba hermoso, sí, sí, que sí. se desenvolvía hermoso, y pues era una chava que te jalaba, ¿no? Entonces... Pues agarrar lo mejor de cada una, porque siempre yo, todos te, somos polo, ¿no? O sea, tenemos cosas muy buenas y cosas sí, muy malas. Sí. Entonces, bueno, eh, yo lo único que digo es, me hubiera encantado, pero lo hubiera no existe, que esa oportunidad me hubiera llegado más grande. No tenía la madurez. O sea, yo estaba, como dices tú, ¡Oh, Paulina Rubio. no O sea, Parece, eh, sí. eh, o sea el, imagínate la posada del canal de las estrellas con toda la gente que te veía en las novelas, estabas conviviendo. O sea, mi mente no lograba todavía dimensionar Estar en el escenario claro. cantando en una estrella de los 90, este, con los artistas que yo había crecido, ¿no? En el caso de Timbiriche, pues imagínate, yo me levantaba, eran los cuartos pegaditos. Sí, sí, sí. Y me pasaba el cuarto de al lado y me asomaba a ver a Paulina. Imagínate que la mujer se levantara y haber dicho, esta vieja loca, ¿no? Y yo viéndola porque era para mí, por la edad y todo, algo in increíble. Claro, te tocó, te tocó vivir muchas cosas muy rápido. A una edad muy corta. Sí, siempre, fíjate que también, creo que siempre fui muy acelerada. O sea, ¿Sí? hoy sí me doy cuenta, o sea, sí jugué mucho a las muñecas, me gustaban mucho las muñecas. Sí, sí tuve mi etapa de juego, pero creo que desde muy chiquita quería hacer algo, entonces me iba vendiendo de casa en casa. este Sí soy muy cambiadora Pero entonces, es, entonces, a lo mejor el tema que a muchos chavos les, les ha pasado siendo jovencitos... De los, de los que hacen novelas y todos estos, este, tú lo asimilaste a lo mejor diferente, porque ya traías este impulso de hacer cosas, porque sí. te gustaba hacer cosas para ti y por ti y, no, y sigo sin parar pero sí era una mezcla rara porque pues, no dejaba de tener 14 años de repente haciendo novela con Angélica Rivero con Eric, este, Ricky Martin mm. Eric rubín con Sasha o sea esos grupos sí, sí. que yo tenía los, los discos los acetatos como les decíamos y que, los, y que me aprendí las canciones y ahora estabas pues hombro con hombro trabajando con ellos ¿no? en Muñecos de Papel mm. andar de gira en, en Guatemala ir a Los Ángeles Híjoles, fueron realmente experiencias maravillosas en una edad que no alcanzas a dimensionar la oportunidad que tienes, la verdad. Dentro de todo lo que pasa, porque finalmente conocemos y, y el tema de la farándula y todo esto, pues tiene sus cosas, ¿no? Que son complicadas. Sí. ¿En algún momento sentiste que te ha dejado algo que digas, Ay, no quiero que se vuelva a repetir o no quiero recordar esta parte...? ¿Alguna de, situación complicada, difícil, diferente? Fíjate que de lo que nos quejábamos, yo creo que como, como chavos no sabe pasar ahorita, de lo que te quejabas es lo que te protegió. Fandango siempre tuvo que viajar con una mamá. Inclusive al final, pues siendo yo la menor, muchas decían, oye, ya mi hija es mayor, yo no tengo ningún problema. Y mi mamá dejó todo, dejó trabajo, dejó eh, a mis hermanos realmente por seguirme en la gira. Entonces, creo que eso evitó muchas cosas. Okay. Eh, yo creo que la, así una anécdota que me llamó muchísimo la atención fue yo desayunando uh -huh. y llega uno de los de Air Supply. Eh, bueno, no él, sino el me, mesero y me deja un papelito, ¿no? Y yo, él, imagínate la etapa de, o sea, la papa, ¿no? Sí, sí. O sea, y, me, y yo y seguí desayunando y me dicen, ¿le dejaron algo? Sí, ahorita que termine, lo sí. leo, ¿eh? estoy desayunando. <ríe> Entonces, la, pues la huerca de... Ya yo creo que ya tenía entre 15 y 16. Y era para invitarme al concierto de Air Supply. Entonces, este, pues obviamente dice el representante, híjoles, es que tu papá no te va a dar permiso porque no es un evento de, de fandango. Pero si decimos que si, van, que si te dan boleto para todos, entonces se y ahí va toda, todo, nos invitan a todos al concierto, ¿no? Y ahí te pones a pensar, o sea una huerca de 15 años, con el, pues obviamente ellos veían a la, a la chavita, pues, claro. vol, pues estaba voluptuosa, ¿no? Entonces, si no hubiera estado mamá y papá, a lo mejor sí pudiste haber estado en muchos más peligros, ¿no? Claro, Entonces hoy, riesgo. de lo que me quejé cuando no me dejaron ir a una cena con Luis Miguel, y de todas las cosas que le decía a mi papá, no. ¿Ibas a ir a cenar con Luis Miguel? Bueno, me invita Anabela, que era muy amiga de Paulina Rubio. Ajá a una cena en casa de Oscar Madrazo, que, tenía una, sí, sí, que sí. tiene una agencia de modelos muy importante. Sí. Y, y sí me invitó, porque Ana era muy inclusiva, ¿no? Y, mi, y le hablé a mi papá no me dio permiso. Entonces, cuando llega Anabela sin habla, emocionada porque estaba Miki así en la reunión, yo lloré y le hablé y le dije, es que no te voy a volver a hablar en mi vida, nunca más. <risa> <risa> y entonces, yo hoy entiendo, ahora que soy mamá, entiendes muchas cosas, o sea, imagínate, llega el artista que te mueres, que Anabela dejó de hablar, o sea, cuando le dice, tú eres una de las nuevas fandangas, Anabela se le fue el habla, ¿no? Entonces, claro. pues, no, no tenías herramientas, es que es la verdad, no tenías sí. herramientas no, para esas situaciones. Eh, no, no había malicia, no claro. había nada de eso, es más, a lo mejor ni te pasaba por la mente que, iba, claro. que te iban a ofrecer, oye, pues vente, porque en esos, en esos ambientes y en esos niveles son, vente, vamos, ahorita agarramos el avión. Y fíjate que muchos me preguntan, ¿no viste drogas? No, no vi drogas. Este, y a mí que me parte un rayo aquí y, y por la vida de mis hijos, yo nunca he probado nada. Pero sí lo vi más de cerca, pero en la escuela, con amigas. Que, o sea, y dices tú, muchos me preguntan en el medio, ¡no! Es que a veces la droga está más cerca de lo que crees. Sí, claro. Eh, no, y a veces creo que está mal señalado el medio porque hay muchas cosas que creen que pasan y no pasan. Claro. Y a lo mejor lo hace una persona. Pero ya con una persona, todos los que hemos pasado por el medio. Y bueno, si, es, o sea, si hay de todo, ¿verdad? Y si hay. este Siempre te vas a encontrar con la persona larguita. Claro. Y, y, este, y pues en la guerra y en el amor y en el sexo todo se vale. Sí, y, sí, sí. Y, y, lo, y, y lo que importa es lo que tú al final decidas, ¿no? Eh, yo yo estoy muy contenta. La verdad es que si yo volviera a hacer, quisiera volver a hacer eh, Lore Lore. Eh, fue un proyecto que para mí ha sido mi proyecto de vida me encanta gente regia me encanta hacer radio me encanta todo pero Lore Lore fue algo muy especial en mi vida conocí gente espectacular conviví con jóvenes muchos me decían ¿por qué te mantienes así con tanta energía? pues es que ellos ellos, claro. ellos te la dan o sea es, es un medio bien increíble los niños te dicen todo lo que sienten sin pensar si te vas a creer o no te vas a creer y, y bueno, lo combiné muy bien, lo combiné hoy muy bien con Gente Regia, con ellas, con las novelas, imagínate. Sí, y no. con tantos proyectos que, que se han logrado. Pero sí, sí el tema de, de Lore Lore es algo que tú creo que siento que ni siquiera... Fue para ti como un trabajo complicado, no. sino fue algo muy natural, sí. de algo que tú ya traías adentro, de esas cosas que yo siempre he pensado que todos tenemos algo adentro que va a salir y va a salir bastante bien. Claro. Y eso creo que es lo que pasa contigo el, en ese sentido. Pero ahí es el problema, lacho El problema es que cuando te apasiona algo tanto, se te olvida. Hoy justo platicaba con una compañera y que le digo, no descuides, la, la vida es como una mesa y cada parte es importante. Claro. O, o velo como un pastel, le dije. Pero no puedes dar una rebanada de trabajo y después las otras quedarse chiquitas. O sea, eh, todo tiene la vida personal. Cuando te apasiona, se te olvida. Se te olvida la familia, se te sí. olvida la pareja, se te olvida comer, se te olvida sí, tu salud. Sí, claro. O sea, de repente, ¿cómo? O sea... Como no me hice la, el, la mamografía hace cinco años, no, no te la hiciste porque estabas trabajando. Y tenemos hoy compañeras que ya no están precisamente por eso. Por eso. Entonces, ahí está el peligro, en que cuando algo te apasione, te olvides de lo demás que también es importante. Lore, eh, es, ese proyecto como tal de, de, de Lore, Lore, que como lo platicamos, nace de ti y lo tienes ahí, pero ¿qué, ¿cuál fue el empujón? O ¿Cuál fue una parte de motivación o, o quién te dijo, Lore, es por ahí? Rebeca Solano, siempre le voy a dar el reconocimiento total y absoluto. Ella fue la que me habló para decirme, oye, ¿quieres hacer un proyecto infantil? Y a partir de ahí tengo también que reconocer mi parte, que lo que es la parte de canciones, personajes, vestuarios, todo. Pero ella fue quien abrió la puerta. Eh, fue mi socia y después, bueno, ella también tuvo sus propios eh, proyectos. Ya iba a un momento en el que yo ya estaba sola, entonces le decía: Pues, Rebe, ¿cómo hago? Compro tu parte, ¿qué hacemos? Pero yo le voy a estar siempre eternamente agradecida porque además eh, fue un proyecto que me dio de comer muchísimo. Claro. O sea, en su momento sí. realmente me trajo satisfacciones de en escenarios, económicas y, y, y, y sentirte, porque yo estaba casada. Y, y, y yo no trabajaba, o sea, yo... Me, bueno, sí trabajas, trabajas para la familia, que sí, es un claro, claro. trabajo muy completo, pero yo veía que llegaba mi ex marido y cerré tal contrato, hice tal cosa, y yo, yo veía que él crecía y, y, yo, y yo no. Entonces volvió a recuperarme un sentido de decir, aunque me llenaba mucho el, el ser mamá, también disfruté mucho esa etapa, creo que, el, que hoy me siento muy orgullosa que mis, mis hijos vean que cuando quieres algo, vas por algo. Claro. Eso me gusta, me gusta porque las palabras se las lleva el viento y el ejemplo es el que arrastra y ellos me han visto llorar porque esta carrera fácil no Uf, es le, le lloras bastante sí. le, tienes muchas decepciones este, es muy difícil cuando te dicen tu proyecto no funciona, tú no funcionas cuando te sacan de un proyecto es llorar de televisa a tu casa sí. o sea y no puedes parar de llorar sin y entender es, por qué sin entender por qué y a lo mejor no eras buena para ese proyecto. Lore, el Lore, el uy, por mucho tiempo tuve 0.1 0.6. 0.6. Este, yo agradezco tanto a la empresa que me hayan dejado aprender. Yo había estado en escenarios, en novelas, pero no había sido conductora de, de, de un programa y menos de un, program, de un programa infantil. Y esto es bien difícil porque es como un restaurante donde tú comes y te cae mala la comida, te tardas mucho en regresar. Claro. Pero... Piqué piedra, piqué cebolla y piqué todo lo que tuve, persistente. Pero lo más difícil fue no creerte lo que te decían, que no servías, que eras un cartucho quemado. Eso fue muy difícil para mí, enfrentarte a la gente que no creía en ti. Y es que eso es bien importante, no solo para la gente del medio, y eso yo se lo digo a toda la gente. Es bien importante que seas muy selectivo con lo que quieres escuchar y lo que no quieres escuchar claro. lo que tú sabes que no te va a aportar tienes que dejarlo de lado, sí o sí porque sí. no te va a hacer bien y es bien importante, a veces la cabeza esta es la loca de la casa, ¿no? Sí. y, y nos juega en contra a veces lo que piensas creas Sí. y por otro lado, entonces por eso eh, creo que el, el, el balance casi perfecto es cuando le dejas también a este de acá a que se ponga a trabajar también y ponga su parte pero si sí es bien cañón, la gente dice en el medio, uno de los consejos que me dieron a mí fue eso no escuches a nadie. Claro. Tú tienes un proyecto, tú lo tienes en la cabeza, dale, te van a criticar, te van a, te van a arrastrar, te van a hacer claro. garras, pero no te rajes. ¿no? Sí, yo te voy a decir, sí me gusta a mí, por ejemplo, leer los comentarios de la gente antes, me, o sea, a veces hay comentarios fuertes, pero cuando son muchos, hay algo de verdad, o sea, sí. no es que quema mucho el sol y no se paró a tomar la foto. Muchas veces no saben qué hay detrás. O sea, muchas veces, a veces traes el tiempo que está el empresario ya como loco esperándote a, a otro evento y todo, pero después dices, ok, tengo que... Yo no sé cómo hacerlo o espaciar más los shows, pero este, este, esta parte es importante. O sea, si sí tienes que aprender a escuchar, pero claro. no creerte todo, porque hay gente bien intencionada y hay gente muy, muy mal, mal intencionada. intencionada. Sí, el medio es... es... Si no lo entiendes, el medio es peligroso. Lore, sí. muy sí. peligroso. Sí. este, Porque hay, hay, hay, como dicen, hay muchos lobos con piel de oveja. Uy, yo muy les decía, muy cañón. o más bien muchas angelitas o angelitos. Sí, también. Eh, perdón, eh, eh, a demonios disfrazados de angelitos. Exactamente. Muchos. Lore, el pico cebolla. Sí. Espectacular, porque te voy a decir una cosa y, y te lo voy a platicar así en corto, porque yo me acuerdo cuando yo llego a Televisa... Yo siempre he sido bien bocón este, para el tema del fútbol, pero juego mucho. o sea yo, yo digo, tengo una exclusiva, pero no la voy a decir porque mis amigos que están en Paricutini 2 de abril este, no la tienen y, y los van a regañar. Entonces, yo juego mucho con eso. Cuando yo llego a Televisa, me acuerdo, 2009. Llego y, y todos... Roberto Todos Les mando un saludo Los amo con todo mi corazón A todos los productores Pero en ese Yo entro y me acuerdo Que todo así como que brrr, Este es el que anda Ociconeando por todos lados brrr. Entonces yo Entré todo así Y el compi ya fue Y me dio una chaqueta De Televisa y todo el rollo Cuando recién ¿Una llegué ¿Una qué? No, no, no, Ah, no, espérate no. Para que vean Que no sí. soy la única oye, dije Oye, es cierto Que yo soy yo, yo. Es que, oye, me dicen a mí, pero muchos no dicen. Sí. Bueno, que más adelante va a haber que hablar del tema, pero, pero, pero. Eh, no, no hay manera de arreglarlo. No, bueno, ni modo. Así, así es, así, así es. pasó. Pero escuchaste. Sí. Hay una. <risa> sí, sí, sí. Oye, entonces, una de las cosas que me ayudó ese día, todos se habían ido. Eh, Mario Castillejos, que en paz descanse, Toño, todos, se habían ido a México a hacer la transmisión de la final de Rayados contra el Cruz Azul. Y me dijeron, pues agárrate al nuevo, pues ahí está, debe saber. Buenas si y Y entonces la manera en que nosotros sostuvimos la transmisión, porque no teníamos nada, no podíamos meter nada, porque Cruz Azul era parte de Azteca, entonces no podíamos meter nada. Y me dicen, les digo, ¿qué tenemos de material para poder ver qué hacemos? Correcto. Y me dice, pues nada más tenemos Envidia de la Buena, que no sé si te acuerdas de esa sección de, que era una sección de Pasión Futbolera, que salían chicas en, este, en bikini o cosas así Ajá. y todo el rollo. Y la otra era, eh, aparte de eso, me, eh, decían, ¿es eso? Y tenemos el pico cebolla de Lore Lore, que hizo un pico cebolla rayado. Ahí lo vi, ahí lo vi. Entonces, buenísimo. Lore, te lo juro, fue lo que nos salvó gran parte de la transmisión ese día, porque no podíamos meter nada más. Y la gente estaba contentísima con el pico cebolla. Y Yo decía, Fallado. ok, yo ubicaba el pico cebolla de Lore Lore, estando yo fuera de Televisa, claro. yo lo ubicaba perfecto, pero no lo, no lo veía mezclado con el fútbol. Y te estoy diciendo que hicimos una transmisión como de siete horas. Esa fue idea de, de Alberto Sandoval, del compi. O sea, él me decía, Lore, está esto, saca... Pero después creo que fue de más, ¿no? El de el Rayado. No, pero es que Tigres está enojado. Y entonces es el de Tigres, sí. Y ahora quiero que hagas este, el Tetali. Y se fue a, el, sí. Bueno, se fueron haciendo muchas versiones, pero el pico se voy a Rayado, siendo el equipo que le voy. Que te contrate un jugador y que la esposa venga y te diga, es una canción que nosotros cantamos. No, me puso, o sea, me puso la piel chinita, claro. es una canción como dices tú, que salva, que te trae buena, de veras, yo siempre lo digo en mi show, el que lo baila le trae algo bueno, a mí me trajo muchas cosas buenas para empezar trabajo, o sea, de no tener, o sea, de muñecas, tiempo mágico y claro. todos ellos que estaban así súper fuerte, de tener ella cinco y seis eventos diarios, yo tenía uno cada 15 días, pues para, vámonos, vuelta a la tortilla claro. y un año, antes o sea, de, de, de trabajo padrísimo y, y pues, ¿qué te digo? el pico cebolla me llevó hasta sabadazo porque, ¿Sí? porque Laura allí lo propone Omar lo propone y dicen sí, va, hay que hacerlo pero pues se me hace muy local vamos a cambiarle los pasos y entonces parecía plagio porque estaba muy parecido y entonces me invitan para aclarar que, todo el rollo que me llevó a estar dos años y medio mm. en el programa más visto del fin de semana del canal de las estrellas y que se transmitía a través de Univisión Ganaron Rayados Después ganó Tigres Sí sí, sí. Es una canción con estrella ¿Por qué? Porque es una canción Hecha de amigos Exacto. Era un juego de amigos No es Ay Ahí está sanando Pero bueno Este eh, No es una canción Que Que Ay cortamos aquí. No, no, no, no Dale No pasa, Ay, no cortamos, pasa que nada Qué pena no, con hombre, el Tranquila No pasa nada Va a estar mi hija Porque me está esperando Pero bueno Ah, Ahorita lo contestamos. Sí. Este es una, ya me perdí donde nos quedamos. No, no, en pico cebolla <risa> eh, O sea, fue una canción de verdad que, que a mí me trajo muchas cosas y que Elías González no la escribió. Uh, eh, me hizo la música que la sabe hacer maravillosamente. Claro. Fue una idea de Rubén Garza, uh -huh. fue una ausencia de un programa de Oscar Burgos y fue okay. todo lo que se o sea, todo se confabuló para que esa canción llegara a mi vida y le diera la vuelta a la tortilla. Y hasta la fecha, la, el pico cebolla lo escucha sonando en muchos lados. Pues en 15 años, en bodas. Todos lados. No sé si en divorcios, pero... <risa> También pero... con la cebolla. De... Este, no, pero... Y salieron personajes como la cebollona, salió sí. Jaimito, y la galleta, que en paz descanse, su sobrina. Sí. <risa> eh, todo mundo. Ahora, Lore, te tocó pues manejar todo eso y, y manejabas un, una buena cantidad de gente. La verdad es que muchos, muchos, muchas personas trabajaron para, para el show de Lore Lore, se pagaron universidades, se pagaron prepas. Este, ¿Qué te digo? O sea, pa, mucha gente talentosa que hoy no está conmigo, pero que sin ellos no hubiera sido posible. Yo creo que cuando entiendes que se llega arriba en, en equipo, entonces las cosas cambian. Pero te voy a decir algo. Nosotros somos bien metiches, investigamos muchas cosas. Este, a veces muchas, a veces menos pero por ejemplo, si me equivoco me dices pero recién tuviste una reunión con, con gente que ha estado contigo trabajando en los programas y demás digo, por ejemplo, de las niñas o las chavas que estaban contigo en el programa y demás y, y, y yo creo que tú eres una persona que atrae a la gente eh, por, por el bien pues yo creo que es un proyecto que, que era mío que lo hicieron mucho suyo y que, y que hoy este, muchos de ellos ya trabajan en Televisa, y que muchos de ellos ya tienen sus propios shows, sí, sí, sí. y que fue un, oye, muchos matrimonios, se casaron muchos, sí. hubo muchos matrimonios, ya hay bebés de esos de, de Lorelandia, <risa> fue un proyecto con mucho amor, inclusive el productor Rubén Garza se casó, se casó. con una de las bailores, con Anita, o sea, hubo un, un proyecto de mucho amor. entonces pues es que era como una familia, ¿no? Pues imagínate siete a veces eh, nos íbamos de gira eh, salías un viernes eh, te ibas eh, a Sabadazo o sea viajabas toda la carretera ibas a Sabadazo regresabas llegábamos el domingo en la madrugada o sea pasábamos mucho tiempo juntos Ese hubo tema... de todo también hubo eh, o sea hubo de todo no, tiene que hubo gente rencillas. espectacular hubo gente que también traicionó hubo gente que me falló inclusive económicamente que fueron cos cosas que me dolieron Dolorosos. mucho, mucho. Lore, tú ya habías pisado México, ¿no? por lo que hemos estado platicando, sí. pero el regresar a México en sabadazo, como tú bien lo, lo, lo decías, en un programa exitosísimo que era el programa y sí. que Televisa se había volcado hacia ese, hacia ese programa y llegas tú y llegas tú y, y llegas por la puerta grande. La verdad es que yo tengo que agradecerle mucho a Televisa, a licenciados Carreras, Alberto Sandoval en ese momento, hoy a, a Ricardo Azcárraga, que me siguen apoyando, que me apoyaban en, con ciertos boletos al mes a veces para yo poder cumplir, porque a veces íbamos carretera, a veces íbamos en avión con unos boletos que me daba sabadazo, porque no me pagaron, mucha gente piensa que gané mucho dinero en sí, sabadazo, no no. no, no me pagaron, yo le ponía de mi lana porque había que pagar los viáticos, las casetas, sí, claro. la gasolina... Y, y renunciar a los eventos de aquí, porque pues yo me iba viernes a domingo, que son los días que trabajamos. Claro. Fue una decisión de la cual no me arrepiento, porque fue una escuela espectacular. Cada sábado yo decía, ¿cómo? O sea, ya iba en la carretera y decía, ya no. Pero entraba al, al programa y decía, sí quiero. O sea, sí. ya estando en el escenario, yo decía, sí quiero. ¿Cómo fue la experiencia? Porque, digo, sabemos que, por ejemplo, Omar... Omar Chaparro es un monstruo como, como personaje, es un tipazo, pero es un tipo también como duro y exigente. Pues fíjate que si, tú, si habría que escoger a alguien, así como te dicen, eh, yo agradecería mucho a Omar Chaparro. Él la de cuenta que no, él admiraba mucho, no sé si porque él también venía de Chihuahua cuando él empezó y sabía lo que, lo que implicaba el querer estar en las estrellas pero él me promovía mucho. O sea, cada vez que decían un show, muchos shows en la República, porque fuimos a Veracruz, fuimos a Acapulco, fuimos a Tijuana. Uf, o sea, no terminaría de decirte todos los lugares donde estuvimos. Muchos de esos lugares fueron promovidos por Omar Chaparro. Yeah. Sin embargo, yo agradezco mucho a Laura, a Cecilia Galeano, eh, a, al, al Macero, o sea, y, bueno, a Lapisita, a Gomita, a todos. Bueno, porque eh, básicamente los titulares a mí me acogieron muy bien, este, pero te voy a decir dónde estuvo el secreto, en respetar. Yo creo que cuando tú llegas a un programa y quieres ocupar el lugar de alguien, ellos se dan cuenta. Entonces yo nunca, siempre iba a las esquinas, siempre respeté a los titulares, y yo lo que sí te voy a decir es que cuando tenía 5, 10 minutos, los aprovechaba. Claro. Cada claro. sábado para mí era una audición, cada sábado para mí era una audición porque eran una producción que revisaban el minuto a minuto los lunes. Yeah. Entonces, el, el, el contenido que bajara no volvía a estar en sábado. Entonces, yo pues, no estaba contratada, no me pagaban. Entonces, para mí, cada sábado era un examen final. Sí, sí claro, claro. Y lo, y lo pasé por dos años y medio, ¿no? <risa> y, o sea, wow. No, está cañón. Y a veces, y a veces me gusta escuchar que, que digas, wow. Porque a veces nosotros mismos no valoramos lo que se hace o lo que hacemos. Claro. Y, y, y, y me gusta que incluso en hablar de estar en Televisa México es hablar de tiburones, es hablar de fieras, es hablar de muchas cosas, ¿no? Porque esa es la realidad. Claro. Este, y, y un programa como Sabadazo con tanta personalidad también es complicado. Se si hablaba mucho, no, no te voy a comprometer, no quiero comprometerte, o si quieres, pues está bruto, pero no, te voy a decir algo. Siempre se habló de que Cecilia Galeano era súper, súper conflictiva. Mira, es lo que te digo. Yo creo que... que si tú respetas a los titulares, conmigo no, al contrario. Yo me divorcié estando en Sabadazo. Obviamente era una relación que ya estaba completamente rota, pero que terminó, que estaba ahí como pegándose y ya con las distancias él se va a Puerto Vallarta. Yo me voy a México cada fin de semana. Pues lo que o Entonces, sea, el se puente acabó. se hizo abismal. Pero el día que ellos se enteraron, porque se, el amor se te nota, pero el, el desamor se te nota Más. más. Claro. Ellos sabían, porque esa, esa Lore que llegaba siempre alegre con 10 propuestas, pues, se había pagado, porque ese tipo de situaciones te eclipsa. Sí. Entonces, eh, fuimos a, a grabar un programa para Univisión, para eh, el programa que se transmitía allá en las mañanas, y al salir me dicen, Lore, vamos a ir a desayunar. Estábamos en Coyoacán, y me llevan un cafecito, y todo el grupo me dijo, aunque no lo digas, somos una familia y todos lo sabemos. Y empezó ella, que era la más dura, a decirme, ta, ta, ta, ta, ta, ta ya aquí estoy. Y entonces para, yo ahí me di cuenta que Cecilia Galeano pues es una gran aliada. Claro. O una puede ser tu gran enemiga. O sea, yo sí vi conflictos, sobre todo cuando estuvo todo el tema de lo del anillo famoso sí. que se perdió, que era horrible, porque tú sabes lo que es estar en un lugar donde se pierde algo. Sí, este, sí, sí. Y, o sea, fue, fue muy, muy incómodo. Es, es feo porque... Tú sabes que tú no fuiste, pero todavía tu pero cabeza dice... Pero todos son, todos ¿no? son y culpables. Y aparte tu cabeza te dice, estás seguro, güey, no fuiste tú. Y tú peleas con tu cabeza, no, güey, no fuimos nosotros, ah, ok. Pero, pero está duro el tema. Claro, no, fue muy delicado. Y Cecilia, no es nada, nada suavecita. Pero bueno, así como te dije que en fandango me gustó muchísimo, haber, me hubiera encantado llegar más grande, lo, te lo te lo digo por eso, porque por ejemplo, si me tocaba ver a Gomita llegar al área de maquillaje y con la con el sin audífonos y ponía la música, pues en la mañana no todo el mundo quiere escuchar tu música. Claro. Entonces, ese tipo de cosas eh, a lo mejor las yo supongo, ¿verdad? Que a las, a las conductoras no les encantara a mí en lo personal yo con gomita siempre llevé una excelente relación yo fue una bonita experiencia fíjate si me dices sabadazo para mí fue una gran experiencia mucho esfuerzo físico emocional y económico sí pero la producción como tal a mí me recibió muy bien pero creo que lo que me ayudaron fueron las ganas ellos se dieron cuenta claro. que sí tenía muchas ganas claro Do y hasta la fecha. Yo Oye, te... me pongo de nervios con el teléfono porque soy ochentera. En lugar de apagarlo, lo prendí. No. O sea, <risa> no o sea me parece exclusiva. Entonces digo, va a volver a sonar y es... qué falta de respeto. Pero no, bueno. No, ni te preocupes porque Pero ahorita parte... la producción me lo pasa y lo apagamos. Es, el, <risa> es, el, es, el, es la parte de la magia de, de los podcasts. Claro. Que así o, como f, van. ¿Te fijaste yo luego lo que te le cortamos o okay? qué? Sí. Que eso me pasó una vez. Ay, a veces los, los eh, comerciales son en vivo. Sí. pero en otras ocasiones este, son grabados. Y entonces yo había, eh, de alguna manera, pues grabado ese comercial. Oye, pues iba en vivo. Entonces yo me equivoco y digo, ay, no, cortamos, cortamos. Tú mete mano a la bolsa. <risa> Eva, y, sin miedo. Sin miedo. Y es, gracias, porque si suena, vamos a ver quién habla. <risa> Seguramente el Mimors. Este, y, y bueno, la verdad es que todo lo que hagamos en esta carrera, todo, absolutamente, todo va a traer un aprendizaje. Claro. Todo. Y, a, y el primer aprendizaje es aprender claro. a aprender. Pues responsabilizarte. Claro. Yo creo que eso es lo, lo más importante que he aprendido en los últimos años, a no culpar y que todo lo que nos sucede, de cierta manera, sí somos coautores de lo que pasa. Sí, en, no al, en algún grado. Claro. Es que fulanita me está fregando, es que fulanita me quiere sacar... Bueno, pero tú también, ¿qué hiciste para que esa persona te quiera sacar? Claro. Algo. Entonces, uy, esas son las cosas que te va dando de ligereza, porque a veces, pues no perdonamos y, y, y cargamos mucho. Sí, no, mucho. y es, es entender que muchas veces nos, nos damos a nosotros mismos uh -huh. el tema de, es que deberíamos. No, no, uh -huh. no, no debes. O sea, nada no más. No debes. Es, ejecuta lo que haya que ejecutar quieres. y listo, Ajá. pero si quieres, aunque okay, es bien diferente. La vida está llena de deberes y no, y no de quereres, no. y ahí de parte acuerdo. todo. De acuerdo. ¿Qué debes hacer y no qué quieres hacer? Uy. Exacto, pero se ha convertido, no sé por qué, porque tendría que ser mucho más simple para todos, Sí. pero se ha hecho muy complicado, porque cuando te dicen, es que debes, eh, pesa, y después haces lo que quieres y viene la culpa, la sí. famosa culpa, que aunque no hagas, llega. Exacto. <risa> Ay, no, y, es terrible. Y luego no, aparte, no, no, nunca nos enseñaron, Lore, a, a que te puedes equivocar. Uy, sí. Y si te equivocas, no, pasa, no nada. pasa nada. Yo siempre le digo a la gente, si te, es como cuando te caes y si te caes de rodillas y duele. Y si te levantas y entiendes por qué te tropezaste, entonces ya supiste el motivo, ok, ya aprendiste. Y si pues aprendiste, sí. corregiste. Claro. Y si corregiste, ya lo hiciste. Entonces, eso es. Es, es. es tratar de entender, pero en el debes o tienes que... Sí. De repente se hace como un compromiso muy grande. Sí. Se hace un compromiso muy grande. Y como es cuestión de vida, y tenemos un mal hábito. Siempre he pensado que es un mal hábito. es Lore, es que tengo una bronca, pero ¿tú cómo ves, Lore? Y, y obviamente tú... Sí. Y lo contamos la, a 10 personas. En la buena voluntad, tú dices, ah, pues yo te diría... No, deja tú que... Eso como que ya siempre se va a correr, ¿no? Pero el tema es, a lo mejor Lore no sabe exactamente qué traigo yo aquí y qué necesito aquí y le estoy metiendo un chambononón que a lo mejor ella ni siquiera tendría que tenerlo en sus manos como porque no somos responsables de lo que nos pasa. Y de Sabes que no, nos da miedo dar el clavado Porque las exacto. respuestas están aquí Las respuestas están aquí Pero sí. prefieres que te lo digan a alguien Para decir, es que tú me dijiste que lo hiciera es que, No, exacto. trabájale, denle el clavadito Es que siempre vas a tener la excusa De, de decirle al comparo o a la comare, Pues si tú me dijiste, me dijiste ¿no? <risa> no. <risa> Oye Lore, después de todo esto que pasaste México, pa, todo, todo esto ¿no? ¿Cómo fue luego el, el regresar Televisa Monterrey Que siempre ha sido tu casa pero sí. regresar... Un tiempo no, ¿eh? Me sí. fui un tiempo fuera del aire. Nunca se me va a olvidar cuando Chantaca me dice... Dijo el licenciado Ascárraga que subiera. Y yo de cuenta que me lo dijo y yo... Me van a correr. No, o sea... Uy, sí, sí, sí. A... Y yo no, no subí. Me fui. En el viro. No escuchó que antes de que se fuera suba con el licenciado Ascárraga. Y yo... Hay cuenta que... Yo no sé por qué. Pero sentí que, que eso iba a pasar. Y entonces eh, subo y me dice... Este milor, pues no hay estudios y a nuevo aviso. Y yo, ¿a nuevo aviso qué? No, a nuevo aviso. Ya cuando, hay, cuando esto se ajuste, nosotros te hablamos. Oh, no, ¿Qué te digo? O sea, el corazón ha Claro. <risa> ¿Qué pensas? <risa> pe pens ¿No te vino.? Um me voy a ir a Multimedios o me voy a ir a tal... O... Pues me, no, no no, se me, no, no es que se me fuera. O sea, salió en el norte que me iba y Multimedios me habló. Me habló Mauricio Ajá. de la Torre. Fui a ver las instalaciones, pasé al área de noticias, todo. Este, pero creo que, que no, que al final, más bien era como cuando llevas... Se quiere venir y échele ganas todos, claro. porque teníamos posteriormente una junta, ya no se hizo. Lo que sí es que Gustavo Morantes, Pillo, se portaron lindísimos. Ay, que los dos son tipazos. Qué bárbaros. O sea, claro. de veras, ¿cómo me pudo que, se, que, que este señor se adelantara en el camino? Porque sí. yo tengo tan bonitos recuerdos de él. De, de, de, de hecho, me hicieron un concepto. Había personajes y había todo. O sea, sí, sí, sí estuve estu estu estu estu ahí trabajando, pero de la, de la noche a la mañana todo se cayó, y qué bueno porque me, me vuelven a hablar de Televisa para regresar y, y pues ya llevo ahí 21 años, realmente eso fue un, un así un 5 o 6 meses que estuve fuera del aire, en esos 21 años. Y en tu regreso Lore asumo que de ahí viene también ya la parte, tuviste lo de Lore Lore, todo, esto, todo lo que hemos platicado y ya viene la parte de Lorena Cortinas conductora me ayudó algo, Lacho. Siempre, yo siempre he dicho que las invitaciones son bendiciones. O sí. sea, nunca sabes para qué te invitaron y qué viene detrás. Entonces me decía, Lore, no viene Briana. ¿Vas a gente regia? Sí. Ay, no viene Tere Marín, ¿Vas a ellas con las estrellas? Sí. Siempre. A todo dije que sí. Oye, que van a jugar? Sí. Sí. Entonces, cuando me toca, cuando se sale Briana y me invitan a ser gente regia. Yo ya había ido muchas veces. O sea, no era, claro. no, no era algo que nunca había hecho. Entonces pues eso te ayuda es lo que hablábamos del sí. buen gallo pues si haces deportes y después te invitan a revista y después te invitan a radio pues entonces bruto claro. ¿verdad? aprendes a hacer todo yo era como mi papá me enojaba mucho de la grande le decía mamá ¿por qué me metiste a patinaje? ¿por qué me metiste a baile? ¿por qué me metiste a esto? a declamación nunca fui buena para o sea hice todo pero nunca fui buena para algo y hoy si me dices digo bruto porque sé hacer claro. todo es que y, y hoy como dice la, la, la racita lo de hoy es eso, es ser eh, multipropósito. Sí. Poder cumplir con, con varias diferentes tareas y convertirte, en, escuché, no me acuerdo exactamente el término, pero es una persona que pueda resolverle los problemas a los demás. Claro. Y yo algo que, que me aprendí en mi divorcio es que pues, yo también pasé días depresivos viendo la tele y que de repente si había una frase o algo bonito, me hacían el día, me, me lograba levantar. Claro. entonces es, a partir de ahí yo dije yo tengo un compromiso y, y si me gusta todo el rollo de la inteligencia emocional me, más cursos claro. porque mi compromiso es que yo sé que hoy a lo mejor alguien nos está viendo y, y, y va a decir yo también me divorcié y, y tengo un compromiso de, de, pues de, de sanar corazones o de llegar a corazones yo así me siento pero fíjate que a mí me parece que es maravilloso que tú lo tengas ma manejado de esa manera porque viene de dentro de ti. O sea, sí. tú lo pasaste. Sí. Tú sabes cómo se vive claro. esa, ese tipo de, de sensaciones y de situaciones y sentimientos que son complicados. Claro, porque agarras un aparato y te dicen, nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Y tú, sí. ¿No? Sí. ¿Y ya. Claro. Oh, oh, este, ¿no? Este, lo que es tuyo, aunque te quites, lo, lo mejor está por venir y empezar. Claro entonces yo dije, wow, a mí me levantaron muchas veces, entonces yo en las mañanas de alguna manera, o en espectáculos o, o porque ya me quitaron la frase del día, pero bueno <risa> pero en donde pueda lo voy a poner, porque yo, a mí me para la gente, me dice Lore, esta frase, o cómo lo dijiste, o me escriben, ¿cómo es que lo dijiste? porque, porque sienten la sanación. Fíjate que todo ese tipo de cosas yo siempre he pensado y en este caso en particular contigo es algo que tú tienes y que tú a, la, a veces de manera inconsciente, a veces de manera sí. consciente le regalas a la gente, que eso está muy padre, sí. porque creo que el tema de lo que normalmente hacemos estando en los medios este, pues no, no es tanto la cámara, ni el micrófono, ni, ni si bailamos o hicimos algo chistoso, ni nada sino lo que le dejamos a la gente Ay, sí. lo que le podemos aportar a la gente siempre hemos pensado, o yo he pensado ¿no? de quiénes somos, ¿no? pero bueno claro. de lo que nosotros pasamos, yo siempre pienso, bueno ojalá que no le pase lo que yo pasé Ojalá. Y que no le duela como a mí me dolió. Pero hoy estamos siendo la compañía de alguien. Exacto. Alguien que ahorita no, no puedes dormir, ¿verdad? <ríe> Tú no puedes dormir, pues. Ahí estamos es. siendo su compañero. Sí, sí, sí. Su, su compañía. Y, y así como pasan ese lado, pasan muchas cosas. Y, y ahí, pues tengo que preguntar: ¿cómo fue este momento del chaquetón? Ay, Fernando, es, trabajar con él es un, un gran maestro. Ah, o es un sea, monstruo de la me televisión. Me encanta, de veras que, digo, de todos aprendes ahora, claro. eh, pero pero Fer, eh, algo que me gustó mucho de él era cómo te ponía el, refle el reflector, ¿no? Entonces, una vez me, me regañó y me dijo, Lore, me da risa que te digan la señora San Petrina, porque no eres, o sea, señora San Petrina, eres súper chambeadora, eh, yo te te, te te veo trabajar, te veo ta, ta, ta. Claro. ta o sea, déjate que te digamos cosas y yo, "Cómo sí, viejilla y es." Y yo, "Ay, no, Fer." O sea, no. Y empezó a decirme cosas y empecé a dejarme, pero te tengo que decir, yo lloraba. Es que me dijo, "Vieja, ya no estoy buena para la tele." O sea, es lo que decíamos. Sí, sí, o sea, sí. te empiezas las bromas, pues te las dicen tanto que terminas por creértelas. Claro. Y de verdad, yo le decía, "Fernandocito, ¿Sí, es algo contra mí." Claro que no, no, no, no ya sabes cómo soy. Ya, y aprendí y, y funcionó. Oye, el, el pañuelito, cuando me lo castigó, que lo apostamos y que no? fueron un chorro de días, la gente, o sea, se enojaba. Y yo hasta empecé, o sea, había hombres que decían que le iban a partir su mouse. Sí, o sea, a mí me tocó yo estaba ahí. Ajá, entonces, eh, eh, eh, lo más difícil. De, eh, si lo quieres llamar así era cuidar lo que ibas a decir porque yo soy eh, muy imprudente para hablar en ese sentido a veces no pienso las cosas y no es que sea inocente porque ya que, me las, o sea, ya que las digo digo hoy la regué pero sí se me da mucho, o sea, no, lo que pasa eh, como es... lo del anillo que estuvo peor, o sea, me estaban pasando escenas de lo que querían para mi boda y yo dije ay siento que el anillo se me está haciendo grande pero, pues y entonces dice pues no es normal, verdad? entonces, pero yo me refería a que ya se me estaban quitando sí, las ya ganas. No te quedaba el anillo. Ay, hay veces que no tienes tiempo de pensar y ah, para él todo es connotación sexual, claro. o sea todo, todo fruta, pan, entonces lo que sea lo que sea entonces yo ap aprendes a trabajar y ya conocía yo sus pausas y ya nada más volteaba porque ya yo pensaba ya sé o sea ya sé ahí bien ¿no? Ahí, sí. o sea te voy a sacar un chipotón cuando quieras ¡Ah! y entonces reía la gente y yo de que, que es un chipote pues o sea ya ya ya entendí ya, ya, de esas te digo miles verdad o sí, sea pero buenísimo porque... hubo una que no salió al aire que no, ¿Cuál? ay no no dímela no, no, no Lorena no, no. para qué me dices no aquí vamos a estar hasta las 4 de la mañana si no me dices ay dios santo o sea, es, es que mira vuelvo a llorar acaba de decir yo lo del chipote de que te voy a sacar un chipotón y entonces ese fue chilinflas dijo sí claro con gusto entonces empiezan a reír tanto que yo dije, ¿qué dije? Porque a veces, ay, pues yo decía, imagínate, la hija la berija y yo no sabía qué era. Y yo decía, se la baña, hija la abrija. Hasta que una la, de la cocina me dice, reina, Lore, ¿cómo dijiste eso? Y yo, ¿qué? Y ya, ah, o sea, por, por bruta, porque no sabía qué era. Ya me explicaron, pues ya no es hija de eso, ¿verdad? Pero bueno, me pongo muy nerviosa y me voy a hacer el comercial de de caras o de vanidades no me acuerdo sí. uno de ellos de una de las revistas de una de las revistas y entonces yo dije wow una suscripción anal no y yo, por favor, chavos, no lo, no lo, no, por favor, no lo graben, porque después lo sacan de, de redes, lo editan, sí, y claro. por favor, o sea, no voy a poder con eso, o sea, yo dije, wow, y su suscripción anual, o sea, y, y, y el productor, en, en ese entonces Roberto Sánchez, porque hoy es Cristina Yerena, decía, ¿qué dijo? ¿Lo dijo? Lo, y, dijo eso. Lo... Claro, y yo, me sa yo termina la mención y yo, ¡mi carita! O sea, era de re. Mucha emocionación. Sí, pues... Primero con la marca, o claro, sea, primero con la marca. Claro, claro. Pero bueno, yo pues fue un error de lengua, ¿verdad? <risa> Entonces, literal. <risa> literal. Pues sí. Oye, Lore, pero te voy a decir algo. La manera en que tú lo, lo empiezas a manejar esto desde de lo del chaquetón para acá, hoy, hoy, hoy verte así comprueba lo que yo asumía que tú estabas pasando por ese tipo de cosas y es, ya lo disfrutas, ya lo vives. ¿Por qué? Pues Porque sí. te das cuenta que además, pues conocemos a Fernando, como bien dices, y no lo hace por mal, Ay, no, así es así el cabrón, es. afuera de cuadro, de, o sea, sí. de, afuera, dentro en donde sea, o sea, tiene una capacidad, Impactante. pues digo, de, no más de quién viene, ¿verdad? Claro, claro, exacto, ¿con quién convivió? No, o pues sea? sí, ahora sí, como dicen, bueno, se va a ir también muy feo, no lo tomen a mal, pero dicen, o sea, no lo hurta, lo hereda, pero aparte dicen, no, no se lo dieron, lo mamó. Así es, Ento textual. Textual. Y entonces textual. el canijo trae trae el doble sentido. No es la dicen en la bolsa, no, lo trae afuera de la bolsa. Sí. O sea, lo trae listo para para Oye, para y, yo, y mucho pegue. Una vez fuimos con mi novio y él y yo a cenar, y wow, o sea, qué hombre, eh, tiene un pegue realmente. Sí, no, es que Ferral, de, en todas las edades. Con mucha personalidad y. Y aparte, él ha sabido. Y siempre jugaba conmigo. Me dice, ¿cuántos años tiene tu hija? Y yo, cállate, Fernando, cállate, Fernando! Mi papá le llevaba a mi mamá, cállate, Fernando. Sí, es o que es cierto. Quítate ese pensamiento. O sea, ¿Eh? sí. Que dijo, ya, yo traigo esas mañas, así las tenía mi papá. Ay, no, pero la verdad, muy respetuoso, porque muchos pensarían que es lo contrario. A mí, no, no, es una gran persona. Muy respetuoso. Es una gran persona y, y este, pero sí tiene eso, pues lo tiene de familia también, está cánido y tiene reacciones muy sí. rápidas pero se hizo muy fuerte el tema del chaquetón. Y yo creo que, es más, cada vez, y, y, y viene Moroleón, sí. y, y, y la chaqueta se acuerda. Oye, es que eso fue la mar, lo de risa, que estaba el chaquetón a todo lo que da, y viene Lucero. Y Moroleón en Cintermex, la chaqueta, y yo, ¡Ven, soy la única! Y tú lo acabas de decir, ¿Sí? o sea, es algo muy del norte. Pues claro. Que hasta la fecha ya no, pero todavía se me sale de vez en cuando, pero ya realmente ahora sí ya digo la chamarra. O sea, aprendí... A, a, con muchas fotos <risas> porque nada no más viene el invierno y me llega cada cosa claro, <risas> no, pues, no, bueno aparte, no entiendo ese tipo de gente la Ay, verdad. no sí. entiendo que creen que van a poder sacar, sabes que es terrible porque yo de verdad que eh, yo daba un tiempo mucho de mi día para contestar, oye, qué hermosa, gracias, digo, porque tampoco claro. alucinan, tengo un novio y estoy muy enamorada, sí, sí, sí. porque de repente también me contestó y quiere algo conmigo, porque podríamos tomar un café, que parte de no, no entiendes pues que no. tengo una pareja, ¿verdad? Claro. Pero, pero sí, eh, dejé de contestar, no, a o sea, no, no siempre como que checo realmente eh, a, a quién sí, a quién no, claro. porque tengo un enfermo, así le puse, un enfermo, de verdad, que hace cuentas y cuentas y cuentas y cuentas para enseñarme un sinfín de cosas. No, no las quiero ver. O sea, si a ti se hace feliz, yo no las quiero ver. Claro. Entonces, yo la verdad, soy ochentera, ya vieron, apagué el teléfono, lo prendí. Este, y una vez publiqué mi teléfono. Entonces, no te puedo explicar la pesadilla. Y hoy que retomo mis estudios de psicología para terminar mi carrera, me doy cuenta que... pues que hay gente enferma y que hay gente que se satisface con tu susto, ya. La verdad también, ya, ya no sí. me asusta, ya no me asusta, pero me, me, me incomoda porque no he podido ahora tener ese contacto que a mí me gusta. Yo yo agradezco a mi público, a mis seguidores. Claro, no, y aparte de ese tipo de gente, al final, yo a título personal, pues es, es, es gente de la cual pues les hace falta muchas cosas. Sí, hay mucho diagnos yeah. mucho mucho enfermo sin diagnóstico. O, o tal vez yo también, ¿no? A lo mejor yo también ando suelta sin diagnóstico. No, bueno, sí, estamos un Pero, pero sí se fue pero... más allá y me dolió mucho porque eh, se, eh, eh, eh, siguió a mi hija, eh, agarró unas fotos de mi hija, la fotochopeó y entonces no, bueno. eh, ya cuando, mira, a mí, háganme, díganme lo que quieran pero cuando se meten no, no, con mis pues, hijos no, no ahí, vale. sí. entonces ya, ya entonces ya, ya intervino la policía cibernética, entonces, pero dices, qué triste, qué, qué triste, necesidad. Qué necesidad, de veras, de verdad. Y, y mi hija tuvo que hacer su cuenta privada, ¿y por qué? O sea, si ella, claro, pues, claro, con claro, sus amigas, somos. No pues, claro, exacto, pero bueno, son cosas que ellos también han aprendido a lidiar, este pues la mamá es del medio y, claro. y te guste que no, habrá cosas muy bonitas y habrá otras cosas que no te gustan tanto y yes, esa es la vida y mi novio pues no decidió no abrir Instagram porque dijo no, no voy a poder con lo que te pongan a, de, digo lo conozco y es un tipazo, tipazo aparte es muy saso. inteligente entonces dijo no me interesa seguirte en el Instagram porque no quiero ver lo que te pongan pues digo al final él no es del medio y, claro. y el que te ponga el mamacito. Sí, no, no, <risa> no lo va a disfrutar así él, como él no que disfruta, ni poquito pero bueno ya, lo ya, ya, ya se ha involucrado cada vez más y más es un hombre sumamente inteligente entonces por algo llevamos cuatro años y medio, ¿no? No, pero aparte, digo, te digo, lo conozco y sé que es súper inteligente, pero sí. es, para nosotros que estamos en los medios y que tenemos pareja, pues obviamente no está tan padre. No, yo creo que no, no. y es celoso, o sea, sí si he si pasado cosas, o sea... Eh, me acuerdo de un restaurante que una vez llegamos y, y volteó, voltearon. Es que hay que ser respetuosos, ¿no? Entonces voltearon muy cínicamente. Y entonces, se uh -huh. me volteas para otro lado, ¿no? Y yo me puse muy nerviosa porque, claro. porque dices, ay, el O sea, pero pues es hombre. El, o sea, y ya ha ido manejando mucho eso y ya entendió que a veces, pues, no viborean el cuerpo, ni que tuviera las medidas perfectas ni nada, sino que a la de la tele, ¿no? a claro. la uh, sí y que pues el no tema no tan ruquilla sí, sí. no y que el tema y que el tema no eres tú el, sí. el, el problema es, es el tipo claro entonces al final pues es, no hay que hacerle caso al tipo y listo claro ¿no? pero imagínate 21 años de, de Lore Lore, de muchos programas y ahora soy la del chaquetón grande ¡Uah! qué ansia el otro día llegué a un pollo muy conocido que los miércoles te dan la mitad <risa> y estaba en la fila ay qué risa y entonces dice sí es sí es sí es la del chaquetón <risa> y yo le hago le digo sí soy ay señora perdóneme no, era mi intención el, cha, el señor era un jovencito. estaba mira Lacho de todos los colores los claro. y yo y no, me empecé a reír, dije no, no, no, o sea ya no, no, no, es pico del sí. no, Oye, no, no, no, no, no, gente la gente todo lo que he hecho en mi trayectoria es no, del chaquetón pero cuando mi hija hizo el chaquetón el video, Dije, es que de eso se trata la vida, de claro. reírte. Exacto. De reírte, porque al principio yo, cállate, me pasó en, en, en abril, o sea, era el, tenía shows infantiles, no me acuerdo si era diciembre o abril, no, diciembre, porque por eso salió, porque yo tenía que ir a unas escuelas, eran seis, la misma escuela que tenía varios planteles, y, y yo, si iba a bajar la temperatura y te cancelan, y, y, o sea, yo decía, voy a perder seis shows, o siete, ocho, claro. no me acuerdo cuándo eran, entonces cuando dice él, Va a ser no sé cuántos grados. Y yo, ¿va a bajar la temperatura? Y yo dije, un chaquetón. O sea, con salgo... <risa> o sea yo estaba pensando en mis shows. Sí. Y, y ahí fue. De ahí suscitó todo de, de mi nervio de perder unos shows. Está muy cañón. Está, Está muy, muy ca... cañón, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. O sea, todo lo que se suscitó. Lore, eh, en Gente Regia, ¿en algún momento tuviste...? Roce con alguien. Sí, digo, eh, eh, yo, eh, si algo tengo es que te voy a hablar a las 3 de la mañana y te voy a decir, esto no me gustó. O ya. sea, eso, eso va a pasar. Este, Me tardé en entender, porque te dolía, que hay unos son amigos y otros son compañeros. Exacto. Lo que sí te voy a decir es que independientemente si tienes o no roces, al aire no se tiene que notar, porque tú tienes un compromiso sí. con la gente. Este Y porque además somos una familia entonces en las familias también hay roces claro. y en las familias también hay malos entendidos pero al final pues es lo, lo, lo eh, también es un regalo saber con quién sí con quién no y con quién nunca claro este y con quién nunca no, no, nunca como amigo pero sí como compañero como compañero siempre tiene que haber respeto si te pudiera yo preguntar si es que te ha pasado sí. lo más lo que te haya marcado así lo más feo que haya pasado que te quiten un comercial, o sea, que, que vayan y que te digan, este, yo te doy más esto y esto, y para quitarte un comercial, eso eso duele. este, eh, Duele cuando te hacen algo y se suman a eso porque hay un beneficio, también duele. Sí. Pero fíjate que hace poquito leí algo que decía que si no tienes algo bueno que decir a las personas, no lo digas. O sea, es mejor quedarlo, quedarte callada, porque además yo estoy convencida que nada es casualidad, es parte de tu entrenamiento. Sí. Pero a veces sí, me vas a ver en mi Instagram este, escribiendo cosas, porque lo que no dice tu boca, el cuerpo lo grita. Entonces, cuando tú ya llega un momento en que no te hacen algo, hacen algo y tú permitiste que te lo hicieran, lo traes en la garganta y de verdad... Empiezas a, o sea, empiezas a sentir aquí o bueno, en el estómago, colitis, mucha inflamación. Entonces yo ya no digo nombres porque yo creo que no es importante. Aparte yo tampoco he sido, un, o sea, yo también seguramente he lastimado personas, yo también he hecho cosas. Claro. Entonces hoy digo, ¿sabes qué? Para mí es un regalo saber quién sí y quién no. En el medio, tristemente, yo creo que es un tanto común. Porque si hay una rebatinga y si hay una de, sí. de, de, de, de cuestión de... Yo soy mejor o tú eres peor. Y a veces lo quitas mejor. sin querer. A veces, o sea, haces, ¿Sí? te toca suplir un, comenz, un comercial porque la persona no fue. Ay, sabes que ahora me gustó más esta. Claro. Este, sí, pasan cosas. Fíjate, yo, yo aprendí un día y me dijeron: es importante aprender a perdonar. Sí. Y yo les decía: sí, pero como quiera duele. O sea, que no te importe si duele o no duele. Sí. Tú perdona. Y yo terminé entendiendo muy tarde, después. Que, que es cierto, entonces yo, lo, una de las cosas que yo practico es, en todo momento, me cerraron en el carro, te perdono, no sé quién eres, pero te perdono. Claro, hay, hay una frase, Lacho, que yo la empleo mucho porque me da mucha paz, detrás de un villano hay una triste historia, sí. o sea, nadie que es feliz te hace daño, o sea, siempre que algo te hagan es detrás de un villano siempre hay una triste historia, siempre, Exacto. siempre, y hoy me doy cuenta que sí, que detrás de esos villanos hay una triste historia. Y nadie, ni, ni nadie somos muy buenos, ni nadie somos muy malos. Entonces, yo que he aprendido, que me, hay una frase que yo digo mucho, que la tengo en radio y que digo, ¿con qué me quedo? Exacto. O sea, y prefiero quedarme con lo bonito tuyo. Y yo espero que la gente se quede con lo bonito mío, porque seguramente tengo cosas no padres. Claro. Entonces, al final... Te vas, vas quedándote con las, los buenos momentos y de eso se trata la vida. Así murió mi abuela. Mi abuela murió de 100 años y fue una, era, matriar, era matriarcado, mi familia es matriarcado, <ríe> me ha costado mucho tra trabajo esa parte y entonces mi abuela eh, tuvo roces con, con mi hermana, tuvo roces con mi papá cuando mis, pap cuando mis mamá y mi papá estuvieron casados, pero yo la iba a ver porque el asilo donde ella estaba está muy cerca del canal. Y al final la hecho, me preguntaba nada más por las cosas buenas. Oye, ¿y tu hermana? ¿Y tu papá? Y me contaba. Entonces yo dije, wow, ella borró lo malo. Claro, qué padre. Ella borró lo malo. Entonces yo dije, wow, ella, eh, o sea, a, a pesar de que no fui la nieta consentida, más bien la, con la, la que nos, a la que no quería, a la que no se llevaba, porque yo era la consentida, mi mamá, y, este, y resultó que al final tuve más oportunidad de convivir con ella y, a, y seguir aprendiendo. Fue una mujer muy trabajadora, sí fue dura porque le costaba, o sea, claro. le costó trabajar mucho. Este, ella decía que su secreto estaba en, en que no te debieran. Y eso, eso no lo aprendí, soy malísima para cobrar, pero bueno, pero sí a chambearle y, y hoy claro. con eso me quiero quedar. Cualquier persona que haga algo que de, de alguna manera me afecte, yo voy a decir con qué me quedo. Y de todas seguramente también tuviste cosas buenas. Porque aparte ese es un derecho que tú tienes para decidir con qué te quedas y con qué no. Con qué no me quedo. No depende de nadie Sí. Y, y la vida a veces te vuelve a poner con las personas y a veces no. Eh, nadie que se va de tu vida, eso también lo aprendí. Me cost... Los apegos, trabajar en los apegos es de muchísimo. Hoy que alguien se va, dicen cuando alguien se va de tu vida, no le detengas la puerta. O sea, no, no lo detengas, ábrele la puerta. Claro o sea la persona que se tiene que ir se va a ir nadie que se va no se tiene que ir nadie que tiene que estar no tenía que estar hay que romper el tema de los apegos ¿no? mucho en todos los sobre sentidos. todo en lo material en lo material sí importantísimo pero yo creo que también en lo personal también hay muchas cosas hay que. hay etapas que, que se terminan y listo sí, sí, sí así es pero no sabemos cerrar no ¿verdad? no, no, no y aceptar ¿eh? no, aceptar sí. sobre todo yo siempre he dicho que, que esta carrera, pues es de mucho apoyo, pero también así como te apoyan, también te pueden quitar, aunque no te lo merezcas, entonces este es, es, es difícil. Es muy difícil. Lore, si pasado mañana, y creo que son cosas que serán posibles hablando del compirri, porque lo quiero mucho y sé que así es. Así que te... Lore, infantil, de nuevo, va. Pues, lo, pues ahorita estamos trabajando ¿eh? es este, en un proyecto, o sea, en nuevo vestuario, en nuevas canciones. este, a, a lo largo de este tiempo construí mucha gente que me dijo, Lore, yo estoy contigo en lo que quieras hacer y todavía tengo ganitas de un poquito más. Entonces vamos a hacer algo más. ¡Qué padre! Vamos a me hacer encanta, algo más. Me encanta, me encanta de verdad la idea de, de, de eso. Aquí tienes las puertas abiertas de para lo que necesites. Eh, encantados de que estés acá con nosotros, pero sobre todo me gusta, me gusta dos cosas. Una, que, que me dices sí y vienen más cosas y que lo dices con una sonrisa sí. de oreja a oreja y me encanta, me encanta verlo. No, es que cada vez que estoy en un escenario y que veo la reacción de las personas, digo, todavía hay mucho que dar. Claro. Y, y, y si ahorita que no estoy haciendo un proyecto infantil, me contratan porque... Es, es, re, realmente ha sido lo que he construido por mucho tiempo, que confían en, en los shows que yo hago, entonces imagínate si tengo, o sea, si tengo trabajo no, no estando al, en un proyecto imagínate haciendo algo, entonces dijimos no, hay que hacerlo ya, ya, ya, o sea, hay que hacerlo qué bueno, me da mucho gusto los niños sí. crecen y ya los niños sí. están grandotes sí. los niños vamos crecen. por las nuevas generaciones exactamente pero, pero sé que, que, que va a haber la manera de que puedas adaptar muchas cosas porque eres una mujer muy inteligente conoces perfectamente el medio, lo entiendes perfecto, lo vives, porque lo vives, sí. lo palpitas, lo tienes. Claro. Y, y esa parte es como, para mí es una garantía de que el proyecto que, que tú vayas a tener va a ser exitoso, porque siento que todos los claro. elementos que se requieren, tú cumples con ellos. Entonces, muchas gracias, muchas gracias, La yo pues, hoy, hoy aprovecho, porque estos dos años particularmente han sido años muy, muy difíciles, lo tengo que admitir, este, pero quiero decirte a ti, a ti que, que de alguna manera fuiste mi entrenador, gracias, y si yo fui tu entrenador, perdón, y espero que te haya servido y que hoy hayas aprendido. Perfectísimo. Lore, de verdad que encantadísimo, siempre me encanta... Eh, y me gusta mucho poder interactuar contigo, ya sean los programas, eh, tener esta oportunidad de, de tenerte más tiempo y poder platicar para el podcast, también es maravilloso para mí, aprendo mucho, me encanta aprender de las personas que quiero y, y de verdad te tengo una admiración. Ay, gracias, ¿no? en gracias sabes que es mutuo, sabes que es mutuo, en esta carrera hay, hay gente con la que llegas y conectas y, y, y que conoces, yo no sé si es una cuestión de... De, de, tu es, de tu personalidad, de tu esencia, pero eres una persona que encajas donde llegas. Entonces, eso es algo que te admiro, porque Gracias. no cualquiera. La verdad es que hay, hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellado. Sí. Entonces, tú eres una persona con estrella, con un bonito carácter. Y, este, y, y esa es tu fortaleza. Yo siempre he pensado, le digo a la gente, que, que siento que hay un plan perfecto. De, Uy, sí. de en quien creamos en Dios o en, lo que en lo que tú creas crear. creer perdón y, y, y es un plan perfecto y te pone las piezas fundamentales que tienen que pasar junto contigo ¿no? pues yo no sé si tú lo ves así pero yo sí lo veo así que en los momentos de, de alegría hay mucha gente claro. pero en los momentos difíciles te das cuenta realmente quiénes son quiénes están ahí quiénes son yo siempre lo digo y lo voy a repetir eh, la vida son tsunamis entonces, si tú no tienes de dónde agarrarte, la ola te lleva. Claro. Entonces, este qué padre poder tener esos una, cuando venga el tsunami, de dónde agarrarte. Y esos tsunamis solamente los identificas en tiempos difíciles. Totalmente. Los que están cuando no es fácil estar. Totalmente de acuerdo contigo. Lore, podríamos estar aquí, yo creo que <risas> muchísimo tiempo. Vamos a darle tiempo y prepararemos una segunda edición porque es maravilloso. Yo aprendo, y yo siento que si yo aprendo mucha gente platicando contigo acá, eh, aprende también, y, y se dan cuenta de que pues, la vida no es fácil, no pero hay que trabajar para poderlo claro. lograr, y eso se siente todavía mucho mejor, conseguir las cosas, que, que la vida es buena, porque la, la vida es realmente claro. buena. Nosotros pero, somos los que le vamos a poner el tinte y el color que requerimos, o que queremos, o que buscamos. ¿no? La vida se le responde actuando, por eso mi programa Exacto. de radio se llama La Hora de Actuar, lo que eh, todo lo que tú aprendas mientras no lo, yo, podemos hablar muchas cosas pero todo lo que, que digamos no nos crean verifíquenlo y hay que accionar porque si no accionas no vas a ver resultados. Yo uno de los proyectos que voy a eh, que estoy comprometida uh -huh. es precisamente un programa de temas fuertes porque la vida este, ¿Eh? son situaciones fuertes y, y que podamos tener a los mejores especialistas que nos den herramientas. Cuando viene el invierno te preparas con chamarras. Sí. cuando viene el verano te preparas con ropa ligera cuando sí, viene sí. el otoño pero no nos preparamos para la parte emocional entonces yo me comprometo de verdad y no sé cuándo ni cómo pero voy a hacer este proyecto donde podamos darles herramientas a las personas en un tiempo de tanta ansiedad de tanta ira sí. de tanta estamos paralizados hay dos cosas que no se juntan y es el miedo y la incertidumbre porque paraliza estamos paralizados tenemos que accionar totalmente de acuerdo Lore de verdad no me cansaría de agradecerte este, y de decirte todo lo que te admiro y lo, todo lo que te quiero. Sabes que cuentas conmigo al mil y ojalá que lo podamos repetir. Eh, dejemos pasar un tiempo, que la gente lo pueda disfrutar. y, y te A agradeces. ver si cocinamos ese proyecto. Tú también tienes mucho que aportar. Yo, yo encantadísimo, <risas> me encanta porque yo aprendo mucho, aprendo mucho. Y, y no, nunca se me olvida, por ejemplo, yo estando todo soncillo y llego a, a, a hacer revista, la mayoría de las ocasiones siempre me toca estar al lado tuyo. Sí. Y estando al lado tuyo, te lo digo muy honestamente, siento mucha seguridad en el tema de que yo sé que tú eres la buena para claro hacer Claro que no, ¿no? Tú eres la buena para hacer la revista... Y yo llego a tratar de aportar y a tratar de aprender y he aprendido mucho contigo y, y, y, bueno, tenía que decírtelo. Muchas gracias, pero no, Lacho, al contrario. Yo, yo creo que cada persona que va a Gente Regia lleva su propia energía. Claro. Y eso el público lo agradece mucho. Yo siempre he abogado por tener un invitado cada semana. O sí. sea, porque la gente lo agradece, porque viene a dar una chispa, porque viene a dar la parte. Entonces, bueno, esperemos en Dios que, que arriba Somos en el Camino Andamos Exacto. y que coincidamos en un proyecto. Lore, una vez más, muchísimas gracias, te deseo lo mejor, bendiciones para ti, para todos los tuyos y ojalá que muy pronto nos volvamos a ver, ya sea para grabar, para hacer cosas o para echarnos una cenita o lo que sea y estoy muy agradecido contigo de verdad. Pues un podcast más. Vamos a, a tener que armar un podcast, podcast más. <ríe> Muchísimas gracias, Lore. Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. Disfrútenlo. Este es un episodio que es imperdible. Así que ahí lo tienen. Muchísimas gracias. Gracias a toda la producción. Ellos son los que trabajan. Nos, nos divertimos haciendo lo que hacemos. Y una vez más, gracias, Lore. Y que se repita pronto. Pronto, pronto. Besos, abrazos ya, papás Perfecto. Muchas gracias, mi Lore. Gracias. Gracias. Hasta luego. Pásenla bien.